continuando con la materia de cálculo 2 vamos a ver eh, lo que son integraciones por sustitución e integraciones definidas la integración por sustitución es una manera de resolver la, las antiderivadas en el cual eh, es necesario eh, recomendar algún procedimiento que nos pueda ayudar a, y nos facilite la integración como tal es un proceso de cambio de variables lo que se, lo que se hace es escoger una una variable o un conjunto de términos y se lo reemplaza por la variable u a esta variable u se la deriva y a su vez se, se trata de simplificar los términos más complejos de tal manera que esto se integre de la forma como nos indica en el paso 3 que de la forma f de x pase a una forma gu de tal manera que me permita reemplazar e, e integrar de forma más fácil para poder entender este proceso es necesario eh, regirnos bajo algunos ejercicios que lo vamos a resolver en la pizarra nos pide eh, integrar 8 de x por 4 x al cuadrado menos 3 x todo esto a la quinta por d de x en el proceso anterior pues lo que se indicaba es seleccionar un término o un conjunto de términos eh, que reemplacen por la variable u es decir aquí se recomienda que siempre cojamos el conjunto de términos más complejo el conjunto de términos aquí en esta función pues vendría a ser la que esté elevada a la potencia por lo tanto lo que vamos a reemplazar con la variable u sería u igual a 4 x al cuadrado menos 3 ¿sí? Luego el segundo paso lo que me pide es derivar esta U, este valor que estoy eh, dándole a la variable U, derivo en este caso sería 8, 4 por 2, 8X, ¿sí? DDX. Lo que hago luego es eh, encontrar la variable DDX, es decir, que de la derivada DDU eh, busco o, o simplifico para que me quede el valor en ddx aquí lo que hago es eh, aquí como está multiplicando pasa a dividir y quedaría ddu sobre 8x esto con qué finalidad como el la, el proceso mismo lo indique es una variable de sustitución es decir que todas las variables de la integración que me dan tengo que sustituirle de tal manera que me quede solo con respecto a la variable ddu es decir 8x como estamos diciendo que 4x al cuadrado menos 3 es u entonces lo que hago es reemplazar u a la quinta y d de x ya lo tengo despejado y me quedaría igual a d de u sobre 8x ¿sí? al tener 8x aquí lo que hago es simplificar 8x con este y 8x eh, que tengo en la parte del denominador perdón del numerador entonces me quedaría u a la quinta por d de u que es lo que me piden en el paso 3 que debo tener una integración total de la variable es decir que no debo tener aquí ninguna x debe quedar solo con respecto a la variable u aquí como ustedes pueden ver y es mucho más fácil simplificarla sí, mucho más fácil integrar porque ahí lo que hago es aplicar la regla de la potencia, entonces sería 5 más 1, 6, el inverso de, de, de esta potencia por u a la sexta, más c. Como sabíamos que u es igual a 4x al cuadrado menos 3, entonces lo que hago simplemente es reemplazar u por el valor que le dimos al inicio. y estaríamos dando la solución de la, de la integral que nos dieron al inicio ya con respecto a la variable x esto es con respecto a la variable u y esto es con respecto a la variable x vamos a ver otro ejercicio para poder comprender esta forma de integrar nos pide integrar la raíz de 2x más 7 por d de x, ¿sí? Que es lo mismo tener integrar 2 de x más 7 todo lo a la 1 medio de d de x, ¿sí? Entonces, como les decía, pues hay que ver la variable más o el conjunto de términos más complejos, en este caso sería 2x más 7, entonces digo que u va a ser igual a 2x más 7. ¿Sí? En donde ddu vendría a ser 2, es decir, 2ddx. Estoy integrando ddu con respecto de 2x más 7, me quedaría 2ddx. Aquí lo que hago es buscar la variable ddx, despejo y me quedaría ddu sobre 2. ¿sí? Entonces, al tener esto, simplemente lo que hago es reemplazar ya el valor entonces decimos que u es 2x más 7 entonces me quedaría u elevado a la 1 medio y d de x reemplazo de tal manera que como eh, me indican pues tiene que quedar todo con respecto a d de u y d de x es igual a d de u sobre 2 esto vendría a ser si saco la parte de la constante afuera tendría 1 medio de u a la 1 medio por d de u ¿sí? aquí lo que hago es aplicar la regla de la potencia igual, me dice que un medio tengo que sumarle uno en donde sería 2 eh, tercios, sería tres medios, ¿sí? pero siempre la regla de la potencia es el inverso, es decir, que a un medio le debo multiplicar el inverso que sería dos tercios por u elevado a la 3 medios. ¿Qué sería la respuesta? Tendríamos que simplificar. Tendríamos 2 con 2. Me quedaría un tercio de u a la 3 medios más c. E. Esto es con respecto a la variable u. Ya reemplazando con la variable inicial que es la variable x, tendría un tercio reemplazo el valor de u que en este caso es 2x más 7 a la 3 medios más c aquí tendríamos ya eh, la solución a través de la integración por sustitución eh, que es un método para poder hacer la integración continuando pues también dentro de lo que es la integración tenemos las integrales definidas es decir integrales que pueden expresar el área bajo la curva como una suma de los límites de cada uno de los términos es decir que tiene un, unos términos eh, externos que nos pueden dar valores ya constantes de la integración pues la fórmula como ustedes pueden ver se la aplica de la función y los procesos de integración y las reglas de integración se la aplican iguales la diferencia es que al terminar la integración se hace una diferencia del, los ex, del exponente b menos el exponente a ¿sí? para poder comprender esta regla es necesario aplicar algunos ejercicios que lo vamos a ver en la pizarra primer ejercicio de una integral definida eh, como yo les indicaba pues eh, es lo mismo integrar o aplicar las reglas de integración que no son definidas la única diferencia es que ya al valor o a la, al resultado de la integral total se aplica ya la diferencia entre los valores dados de la integral que en este caso va a ser de 1 a 0 ¿sí? entonces lo primero que debemos ver es verla como una integral como las que hemos venido eh, solucionando es decir como tengo un polinomio en las que puedo eh, separarles por, por varias integrales tendría 5 0 de 1 de x a la cuarta por d de x menos 8 integral que sería desde 1 hasta 0 de x al cubo por d de x más integral de 1 a 0 de d de x es decir como les indicaba pues aplico igual que las integrales indefinidas aquellas integrales que no tienen valores o no tienen un intervalo eh, establecido aquí lo que hago es aplicar la regla de la potencia que sería x 4 eh, más 1 serían 5 el inverso un quinto por x a la al, perdón al x al quinto y aquí abrimos ya lo que son los corchetes es decir el intervalo el valor que les voy a dar es de 1 de a 0 menos 8 igual aquí aplico la regla de la potencia 3 más 1 4 sería el inverso un cuarto de x a la cuarta en donde esta variable también va a estar bajo un intervalo que sería de 1 a 0 más de dx que en este caso sería x aplicando la regla de la constante de un intervalo de 1 a 0 ¿sí? lo que hacemos aquí es simplemente ya eh, aquí tendríamos ya el resultado de una integración indefinida acá lo que tenemos que hacer simplemente ya es dar valor a las variables de acuerdo al intervalo antes de iniciar ello vamos a simplificar las constantes que están afuera sería 5 5 me quedaría x a la quinta menos cuarta sería menos 2 x a la cuarta y más perdón cada uno ellos con sus intervalos sería x a la quinta con el intervalo de 1 a 0 menos 2 con el intervalo de x a la cuarta de 1 a 0 más x con el intervalo de 1 a 0. Aquí lo que les indicaba, pues lo que tengo que hacer ya es solo eh, aplicar la regla anterior en donde voy haciendo la diferencia de estos intervalos, es decir, que la variable x va a tomar el valor de 1 a la quinta menos el valor de 0 a la quinta esta es la variable x esta es la variable x pero con distintos valores de acuerdo al intervalo que es de 1 a 0 ¿sí? menos me dice 2 en este caso x es a la cuarta entonces cojo el intervalo mayor que en este caso es 1 sería 1 elevado a la cuarta menos 0 elevado a la cuarta ¿sí? más aquí tengo la variable x sería igual tomo el de mayor que en este caso es 1 1 menos 0 es decir voy haciendo el reemplazo de los valores de este intervalo tomando primero el de mayor el de mayor número ¿sí? entonces lo que hago aquí es simplemente una resta 1 a la quinta aquí se me haría 0 sería 1 menos aquí se me haría 0 me quedaría 1 por 2 me quedaría 2 y aquí se me hace 0 y me quedaría 1 sería más 1 y esto es igual a tener 1 más 1 serían 2, 2 ¿sí? menos 2 me da el resultado 0 es decir que aquí yo ya tengo un valor un valor de esta integración a diferencia de las integrales definidas indefinidas perdón que tengo variables y una constante que puede tomar cualquier valor en este caso ya tengo un valor que esta integral es un valor de 0 vamos a ver otro ejercicio para poder comprender que es el que nos indica esta integral definida va a estar bajo el intervalo de 4 a 1 Sí, con el ejercicio de 1x menos x al cuadrado de dx. Igual aquí lo que puedo hacer es simplificar o separar los términos, sería 1, perdón, 4 de 1 sobre 1x por dx menos la integral definida de 4 a 1 de x al cuadrado por d de x. Lo que estoy haciendo es separarlos por términos. Entonces me enfoco en esta parte de aquí y veo que es 1 sobre x. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. ¿sí? Entonces el resultado de esto sería logaritmo, logaritmo natural de x por el intervalo de 4 a 1. Menos aquí lo que aplico es la regla de la potencia y sería un tercio de x al cubo por el intervalo de 4 a 1 es lo que tendríamos eh, aplicando ya la regla de integración lo que vamos a hacer simplemente aquí aplicar ya la diferencia entonces tendríamos logaritmo natural reemplazo la variable en este caso de primero del mayor sería de 4 menos logaritmo natural de 1 sí- menos tendríamos podemos sacar la constante afuera un tercio de 4 al cubo menos 1 al cubo ¿sí? lo que hago aquí aplicar logaritmo natural de 1 es 0 por lo tanto me quedaría logaritmo natural de 4 ¿sí? menos aquí me quedaría 1 al cubo sería 1 aquí me quedaría un tercio de 4 al cubo menos 1 ¿sí? entonces tendríamos aquí ya la respuesta de una integral definida eso es todo muchas gracias